Sin sí, que la Junta Central eh, Electoral audite y, hay, y haga un estudio forense, van borrando las huellas de, oh. del fraude. Sí, eso lo dijo él. Ya es una repetición. Sí. Bueno, señor, vamos a escuchar a Carolina. Hay un, oh Dios. Ella tiene. Muy bien, muy... Un tema, verdad. Pataleo. Que no creo yo que se esté más allá del eh, discurso del hombre aquel. ¿Qué pataleo tan largo, eh? ¿Cuál? Eh, eh, ¿Nace semana. Vamos a pasar a Carolina, tú cumpliste con... El tiempo de Francia, el tiempo de Francia que no se lo han dado, que, es cierto. Que me lo han cortado. Pues es, no es. No, no, no es verdad, es verdad. Yo me estoy siguiendo. El de tiempo verdad. de Francia. No, es que el guión lo hemos... Coordinación. Podemos hacerlo, vamos a escuchar. atención a eso, el tiempo de Francia. Señores, estamos haciendo televisión de calidad y, y mejorando no le dentro le del a medio. Dama, vamos allá, Carolina. Vamos allá, Carolina. Adelante, okay. Carolina. Sí, ante todo esto, eh, le dejaré la parte del discurso a Francis y, y al tema central que me parece que va por ahí. Y en el mismo ambiente político, pues hablaré de algo que ya todos conocemos y bueno. que es propio del sistema de, de nominillas de la República Dominicana. Esto es solo eh, una parte del refajo, que sí. cuando salen así estos bueno, así escándalos... Fue que dijo Gabin, Que dijo ya ya que no, no dijo nada. Dijo mucho. Y, y me parece que es una falta de respeto, yerjan que hayas dicho que Sixto no dijo nada en la intervención. Porque no, no, no, pues no. No, pero falta, estoy diciendo. no le falta respeto a nada. No, no, porque la manera Por en favor. que él lo hizo, lo hizo no, pues no dijo nada no, no, y él no, sí no, dijo. No, eso no le falta respeto. Sí, pero es él una sí, cuestión de percepción. Sí, pero él no sí percepción. dijo, él sí dijo y habló, no. o sea, a su parecer, su punto de vista. Pero lo que quiero eh, resaltar ante todo esto, en el fin de semana salió la información y en otras ocasiones lo hemos hablado acá, eh, porque ha acontecido, el tema de las nominillas, las botellas, las megadivas, Se los políticos del pasado, no, no es del pasado. Y, no, no del pasado. y <risas> quiero aclarar, o sea, este comentario no lo hago en ataque eh, de manera directa a esta señora eh, ¿cómo? Alexandra. Alexandra, porque ella es víctima mujer. o parte de este propio sistema en el país hay cientos de Alexandras, hay cientos de Alexandros porque sabemos que las nóminas abultadas en la República Dominicana propias para mantener este sistema clientelar y los famosos o los influencers que a través de las redes eh, hacen alusión a esa simpatía que ofrecen por algún u otro candidato, ¿Y qué buscan o qué ganan a través de esto cuando vemos que desde sus vidas lujosas o desde sus vehículos o desde en el ambiente en que se desenvuelven, muy apáticos de lo que es la política del día a día, de lo que es la función propia de hacer ejercicio de la misma, no lo, hemos, no lo vemos involucrados en estos ambientes, pero de buenas a primeras usted lo ve en su vida de redes diciendo que apoyan a tal o cual candidato como lo hemos visto con el tema de Alexandra, la hija de la Tora, y otros influencers... ¿Cuánto, ¿Cuánto gana? 110 mil. 110 Ella es asesora. Qué barbaridad. ¿eh? Ella es asesora sabe, de comunicación. ¿Tú sabes sabe cuánto gana un procurador general de corte? ¿Cuánto? 115 mil pesos. Entonces, ¿y, y, ¿Y un hace... médico cirujano? No, no, espérate. No, no, espérate. Oye, son no, no, incomparables. Es, es que el sí, trabajo de un la, procurador. La carga, la carga de sí, la exacto, exacto. La es carga. Por la, laborales. carga laborales. la preparación Increíble. profesional, los son años... Cuatro y con el perdón, son la garantía jurídico de la provincia. Son cuatro o cinco provincia que tiene un, una, un departamento que como está dividido el sistema judicial y cada una de esas provincias tiene cuánto 25 20 15 12 eh, el ministerio público cuando tú lo sumas estamos hablando de que tú manejas 60 o 70 fiscales con miles de problemas cada quien que te llaman permanentemente sí. en el caso mío que como catedrático que he sido de la universidad el 70% de esos muchachos han pasado por mi mano y no solamente llaman al procurador, sino al profesor. Y, óyeme, verdad. Es sí, y, y ante todo esto, o 100%. sea, esto no tiene, no, la, la no palabra es sería, esa, cabrón, esto no tiene madre ni mamacita. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Porque, pero es que es cierto. O sea, tú escuchar, amado. No, no, no, no, pues óyeme, Coño, eso molesta, eso molesta. O sea, es. Esto molesta, ¿por qué? Porque así como plantea Amado todo el trabajo que tiene que hacer un profesional en un área en específica, pero en el tema de la salud, pero los cientos y miles y miles de jóvenes preparados que salen de las universidades, que no tienen una oportunidad de empleo porque no tienen cientos y cientos de seguidores en las redes. ¿Cuál es la muchas, preparación? Es muchas Esas mujeres por, por, por asuntos que tienen delante y detrás. Delante y detrás. Sí, no no por, por la influencia. no Repite eso, Morenito. No, no, no, no, no. qué tienen? La, que esas mujeres tienen es, es esos por su, su pasado sí, y su futuro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es, es, el, es porque tienen frente el, frente, tiene el frente y tienen trasero, frente. el trasero. Hecho como sea, o natural, como o sea, sí, una es y Obvio, sí, pero eso mira, es, lo que es, es el astog y birrete de esa mujer. Claro, Porque sí. pudiera ser por, no por ella, una cuestión de influencia. Mírala ahí, hermosa, eh, su sí, cuerpo sí, sí, bien trabajado en todos los sentidos. ¿Tú sabes qué es más doloroso, doloroso? Sentido, pero... es más doloroso sí, para, para mí? Y lo voy a confesar sí. aquí. Hay gente que lo está pensando. Una asesora, asesora de comunicación. aquí Hay gente en este programa que lo está pensando. Mira, tú sabes qué es más duro para mí. El hecho de que cuando Yanalay llegó a la Procuraduría General de la República trajo una serie de gente, incluyendo unos asistentes que ganaban más cuartos que un procurador general de corte. Es que 150 son... y 160 mil pesos mensuales, mientras viene? un procurador de corte gana 115 mil. Mira, tú sabes dónde estuvo el asunto. Que él es conocedor de la norma y tú no puedes reducirle salarios, aunque lo cambie de posición. Y ellos ganaban de donde él estaba, que era en industria y comercio, esos montes. Y eso creo que sí, fue una ves. de las excusas sí. Que que que sedentar, ¿eh? Pero era una burla para ustedes Mira. que estaban ahí. Yo supe, el tema. Me Yo un supe de un que fiscal tiene... que tenía 201 casos en su poder. Pues eso no es nada. Eso pues son bien. dos o tres. Los fiscales cuando, cuando en las escuelas, cuando tú le preguntas, te dicen, no, yo tengo 400 casos, cosa en... que es humanamente imposible. Ante todo esto y la comparativa que, que hace Amado y Francis, buena. de trabajo que hace un profesional y que gana el mismo sueldo de esta joven que no tiene ningún grado <risa> académico para supuestamente ofrecer esos servicios que ella... Eh, por los cuales está nombrada asesora de comunicación o algo así. Y se defiende en las redes sociales, así lo mismo que pasó ya yo con entendí, la Ingrid, Carolina, que era eh, asesora de comunicación, pero visual. Ok, muy bien. Eh, también esta muchacha, eh, embajadora en los Emiratos Árabes. Sí, eh, Ante todo la, esto, la hija de la Torah. Cito estos dos casos, no porque quiera eh, hacer un ataque directo a ellas, sino porque esto es la realidad que nosotros vivimos con el tema de las, de las nóminas o de las llamadas botellas. Sale a relucir más porque son figuras del medio, porque son eh, las llamadas megadivas o influencers. Ahora, lo que quiero es, y lo que más duele, es tú ver, como decía, tantos jóvenes y tantos adultos profesionales con la capacidad... Que de hacer este y otros trabajos que por no ser seguidores del presidente o del gobierno de turno no tienen la posibilidad de ofrecer sus conocimientos para mejoría de, en el caso de la institución del INAIPI, que es en el, ahí fue el escándalo, Mira, en temas de asesoría de comunicación. ¿Cuál es la capacidad de Alexandra para.? Eso que este tú tema? dices tan real. Aquí hay en el INACI, en el Instituto Nacional de Ciencia Forense, la única patóloga forense antropológica, antropóloga forense del país. ¿Mm? La doctora Beato. Y yo te voy a decir una cosa. El sueldo que gana la doctora Beato es incomparable totalmente, claro, en sentido negativo, uh -huh. con relación a esa muchacha que lo único que tiene es... Un lindo cuerpo realizado. Exacto. en Óyeme, Ella, Villanueva. además de patóloga, es forense, pero es antropóloga forense. Es la que encuentra una osamenta, un paquete de hueso tirado por ahí, lo arma y te dice quién fue. De mañana